su diabólica agenda para modelarnos hoy y creo que es innecesario que yo me presente, al y cabo me eh, presento a la Asociación Española de la Carretera, que lleva más de 60 años diciendo, según la intensidad y según la diversidad de los momentos, algo muy parecido a lo que iba a decir, que voy a decir, pero realmente no voy a explicarlo porque a lo largo de los últimos dos años yo creo que la exposición, la exposición, perdón, la sociedad Española de la Carretera ha quedado muy claramente expuesta a través de numerosos artículos, eh, intervenciones públicas, etc. Así que, eh, bueno, voy a hacer una advertencia. Una de las características, y además uno de los principales activos de la sociedad Española de la Carretera es su absoluta independencia política. Por lo tanto, en todas, las, en todas las palabras de mi intervención, que no se vea ninguna censura concreta, o si se ve censura concreta, creo que debe ser repartida equitativamente entre todos los partidos, porque si viene el cierto, durante las dos últimas legislaturas, que es lo que hoy podría juzgarse, si, si se fuera el objeto, la responsabilidad correspondido al Partido Socialista, no es menos cierto que muchas decisiones se han tomado también, o por eh, influencia y presiones de, de, de otras instituciones, singularmente comunidades autónomas. Eh, aceptar los partidos distintos o eh, decisiones consensuadas también con otros partidos, por lo tanto repito en este caso creo que no sería lógico plantearlo desde de un punto de vista partidista, aparte que insisto, no lo haría nunca la segunda advertencia previa y que seguramente no está en serie como anterior, es que si el, está previsto en las intervenciones de los, de los ponentes hablar de la necesidad de recortes por favor, que a todo lo que concierne al capítulo segundo del presupuesto, gasto corriente, eh, se trate, y lo digo como, por, por mi mucha experiencia como servidor público, con el respeto que el capítulo segundo es, es decir, que eh, los, el gasto corriente no son los langostinos, sino que es la garantía del de funcionamiento de los sistemas, de que los túneles puedan ser gestionados adecuadamente, de que todos los sistemas de gestión de tráfico en los tramos controlados también funcionen, la iluminación de las carreteras cuestión crítica para la seguridad y por lo tanto que no hablemos, la inversión es buena el gasto es malo, sino que si ser posible se matice un poco en definitiva pedimos a los grupos políticos que nos expliquen eh, de acuerdo con sus respectivos programas qué es lo que piensan hacer en relación con las carreteras pero para facilitarles su intervención y evitarles la exposición detallada de sus de propios programas y en el caso del Partido Socialista de Madrid, de las realizaciones en estas dos legislaturas, me voy a permitir hacerles unas preguntas muy directas y concretas. Y ello me lleva a, una, a otras dos advertencias previas. La primera, que no lo tomen como una impertinencia en la, esta formulación de preguntas, como si estuviera sometiendo forzadamente a un método socrático de los que acorrala y obliga a una respuesta, evidentemente son libres de contestar como deban hacerlo. Y tener eso también hacerlo de esa manera, también me supondría usurpar el, padre, el papel del moderador de mi amigo Fernando de la y por lo tanto, repito, yo formulo las preguntas y espero que no nos notemos con aquello del método lento porque eh, en definitiva el auditorio, que está formado fundamentalmente por medios de comunicación y también por todos los sectores económicos de España que tienen relación con la carretera, lo que esperan es justamente la máxima concreción en las respuestas a las preguntas que voy a formular. Y las voy a formular agrupándolas en cuatro grandes bloques. Primero, prestación de servicios al ciudadano. Segundo, seguridad vial y conservación. Tercero, financiación. Y cuarto, aspectos ambientales. Bien, en relación con la prestación de servicios al ciudadano, ¿son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de, la, de que la carretera da servicio a más de un 95% de los viajeros que se mueven por tierra? ¿Son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de que las carreteras, especialmente los, las locales, son lo que auténticamente vertebre el territorio y no esos ferrocarriles de alta velocidad, como en alguna ocasión se ha dicho, ya que entre otras razones esta red local es lo que acerca a los ciudadanos a la escuela, al moratorio, al hospital, al juzgado y también a esas faraónicas estaciones de ave y a esos no menos faraónicos aeropuertos que siempre nos geografía. ¿Son ustedes sus respectivos partidos conscientes de que por lo anteriormente expuesto las inversiones en carreteras tienen la auténtica naturaleza de gasto social, mientras que las restantes o no la tienen o al menos no la tienen en la misma medida? ¿O lo que es lo mismo dicho en términos, en dicho, en términos un tanto populistas? ¿Son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de que hace un siglo invertir en carreteras era hacerlo a favor de los ricos y hoy es exactamente lo contrario? Segundo, bloque, que seguridad había. ¿Son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de los déficits conservacionales que están muy lejos, incluso lo estuvieron en años de bonanza cuando nos habíamos creído que éramos un país rico, del 2% de valor patrimonial de la red? Por tanto, ¿son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de la necesidad de arbitrar con carácter inmediato los medios para que las inversiones en conservación y reposición de firmes, alcance ese 2%, a menos claro está, que estén dispuestos a asumir los incrementos de dichas inversiones que inevitablemente se verán multiplicados por 2 o por 5 en función del tiempo de demora o incluso por 25 si la demora llega a ser tal que se hace necesaria la reconstrucción de la carretera. Son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de que la necesidad de reponer en gran parte la señalización vertical y de repintarla horizontal ¿Se hace perentoria. ¿Son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de que la seguridad vial, si seguimos a este ritmo de deterioro de la seguridad, de la conservación, va a sufrir deterioros graves e irreversibles y que cualquier aumento del número de víctimas en estos momentos sería socialmente intolerable? Tercero, aspectos financieros. ¿Consideran ustedes y sus respectivos partidos razonables que alrededor del 3 por 10.000 3 por 10.000 de los viajeros terrestres se benefician del más del 40% de las inversiones en infraestructuras, me estoy refiriendo evidentemente a las inversiones en ferrocarril de alta velocidad. Que por cierto, el ferrocarril de alta velocidad no lo tenía que cuestionar, pero es un comentario que quiero hacer. Son el paradigma probablemente de una serie de decisiones erróneas tomadas desde el primero hasta el último. El primero, fue, era más que discutible que la primera línea de alta velocidad española debiera unir. Madrid con Sevilla, por muchos pastos del 92 que se celebraran. Segundo, que en la, el ave hacia el norte tenga que pasar por Valladolid como en el siglo XIX carece de toda lógica, cuatro lógicos el haber hecho una vertical, digamos, hacia la frontera francesa y de al salcar dos ramales, uno hacia el noroeste y otro hacia el nordeste, con independencia de, de los tiempos que uno tiempo y de otro le debieran hacerse. Por supuesto, es absolutamente inexplicable que el ave a Barcelona pase por Tarragona y. E retrasa en 50 minutos el recorrido, como es absolutamente inevitable, impresentable, ese caracoleo del ave que lleva a Valencia y que eh, eh, hace que tenga cerca de 100 kilómetros más de lo que debía tener, eso sí, comunica a todas las capitales de provincia, lo cual no es evidentemente la finalidad del ave, por no hablar de un ave de 80 kilómetros como es el Madrid-Toledo, que carece de sentido y dejemos, por supuesto, borramos un tupidísimo velo sobre los dos tramos de ave que ya han tenido que cancelarse por falta de, de viajes. Y continuo, perdón por la discusión. ¿Son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de que adoptar la decisión de que el ferrocarril absorba simplemente un 4% del transporte de mercancías, que ahora parece que se te convierte también en una de las panaceas universales incrementar el transporte de mercancías por ferrocarril? Bueno, este 4% al que me refiero era el incremento anual del transporte durante los años anteriores a la crisis. Bueno, por este 4% anual supondría tener que duplicar en un solo año todo el material móvil y en dos toda la infraestructura ferroviaria. Luego, para el por 8%, sigamos así sucesivamente y veamos cómo, hasta, hasta qué extremo esto es una solución o es una cura inteligibilidad. Por recomendar, por otra parte, ustedes conmigo que difícilmente puede considerarse competitivo por la carretera un medio que actualmente transporta mercancías a la escalofriante velocidad de 19 kilómetros por hora. En este mismo sentido, ¿son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de que el transporte ferroviario de mercancías supone para las empresas españolas una media de un 50% del incremento de costes en relación el transporte por carretera? En el mismo sentido, y ahora que parece que los corredores ferroviarios parte que se convierten en otras de las paracias universales, son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de los problemas financieros que van a suponer a llegar fondos para completar en un 80% o tal vez en un 90% las inversiones comunitarias, porque no van a cubrir más que un 10% o lo más un 20%. Vaya a suponer que las carreteras se vean postergadas más aún. Son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de que en los últimos años se han invertido en aeropuertos que no utiliza nadie, o casi nadie, o, o, o con, con números de viajeros decrecientes, o en mejoras desmesuradas de los ya existentes cantidades y exorbitantes, y pago como ejemplos el aeropuerto de Castellón o las nuevas terminales de León y de Santiago. Y si Dios no lo remedia, el despropósito se repetirá en breve en el de Gerona. Y no digo lo mismo de las desmesuradas T4 de Madrid y T1 de Barcelona porque al fin y al cabo se realizaron o al menos se proyectaron cuando aún nos creíamos que éramos un país rico. ¿Son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de que si no hay dinero de naturaleza presupuestaria, en caso de ver que la definición de sus respectivas políticas de inversiones a favor de otras infraestructuras sea irreversible, pese a la implacable racionalidad de los argumentos que estamos exponiendo, será necesario arbitrar, queramos o no, medios alternativos de financiación, Llámense estos pago por uso, por debilidad, aplicación y de extensión de la euroviñeta, peajes directos o más o menos en penumbra, otras fórmulas análogas. Y finalmente, las cuatro, cuatro, cuestiones ambientales. ¿Son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de que afirmar que los índices de contaminación ambiental por parte de los ferrocarriles son prácticamente despreciables o incluso inexistentes? Ambas cosas se han afirmado por conspicuos representantes de sus respectivos partidos. Son conscientes, repito, de que esto constituye como mínimo una inexactitud de muy grueso calibre. En consecuencia, son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de que las emisiones por pasajero transportado en autobús son mucho menores que en avión o en ferrocarril de alta velocidad con independencia de que unos emitan los gases en el tubo de escape y los otros en la central enérgica en la que se genera por cierto, que es un buen momento para recordar, por ejemplo, que solo un 40% de la energía que se consume en España puede tener la consideración de limpia y ella, si estamos dispuestos a considerar como limpia, la de origen nuclear que supone la mitad de ese 40%. O a apostar tan decididamente como, eh, por la con el transporte, me refiero, no por la aplicación energéticas, por las llamadas energías renovables, cuando hoy por hoy, por el estado del arte actual, el, una placa fotovoltaica consume más energía en su construcción que la que es capaz de producirlo a de toda su vida útil con todo esto, con todo lo que decía el, acerca del ferrocarril no digo que no se deba hacer digo que no es el momento en el que nos encontramos de abordarlo con la desmesura con la que tienen para par se está haciendo. y finalmente para resumir son ustedes y sus respectivos partidos conscientes de que las carreteras se mueren bueno, pues yo creo que Miguel ha hecho una especie de miedo de descargo, de ¿no? Un escalón que se Entonces, pues, por seguir el orden previsto, habíamos pensado que cada uno de los ponentes tuviera un tiempo de 10 a 15 minutos y no luego viéramos el coloquio y el orden que tengo aquí es que empezáramos con Santo de un PID que está en derecha. Adelante, santo. Buenos días a todos. Eh... Primero, como veo aquí muchos amigos, algunos de los cuales me han manifestado esta sorpresa de lo que haces con el partido, pues, voy a aclarar esa circunstancia. Yo soy un profesional en la política, porque no sois un profesional de la política, todavía. Y creo que esto todavía va a durar mucho porque soy muy madre. Dicho esto, nosotros somos un partido, como sabéis, con una imagen cierto, hasta cierto punto novedosa, un partido pequeño, compacto, que nos conocemos casi todo y la mayoría del trabajo nos ponen, en el también, los propios militantes, y hay un grupo de trabajo ciudad con estos temas de infraestructura de transporte, cual yo me he visto metido, y que terminan emanando una serie de puntos o ideas fuerza o recomendaciones para su inclusión en el programa electoral, cosa el programa electoral en el cual yo personalmente creo poco, y de esta quintena o así de ideas, pues el programa electoral se pues, ha recogido una parte. No se no, ha recogido en todas puestos el programa electoral. Es, no puede ser tan ¿vale? eh, Una de las cosas que eh, el programa de trabajo, del cual tengo aquí un pequeño extracto, eh, se ha recogido, cierta insistencia por nuestra parte, ha sido el siguiente, 120, análisis obligatorio de viabilidad económico, financiera y social para cualquier inversión pública de infraestructuras con la exposición pública obligatoria de estos estudios y de los criterios seguidos para su elaboración y periodo público de la Bueno, esto evidentemente, no es que a la polvo, esto se venía haciendo. De hecho, es una parte importante de eh, la información pública que suele, ir, eh, suele seguir a la redacción de un estudio informativo, entendiendo por tal pues, la comparación de una serie de soluciones posibles a un problema determinado. Entonces, una pregunta: si esto se ha hecho, ¿cómo es posible estos temas de los aeropuertos por los cuales no pasa nadie? O de las líneas de ave que sirven a una proporción muy pequeña con un coste muy grande. O sea, esto se ha hecho de una forma muy transparente, o sea, a lo mejor se ha hecho en carretera, pero de lo que yo realmente entiendo, pues todos los ingresos están, ingresos implícitos, ¿eh? están vinculados a la promesa de tráfico. La de tráfico que abarca un tiempo importante, el tiempo de 20-30 años, y que para aceptar la cual, pues no vale exactamente que tú por la tendencia, sino que hay que acudir a métodos que tienen mucho de la buena en cuanto a producción de tráfico mar ya todo el resto del edificio, aunque está cimentado sobre ella, pues está mal. Y terminas haciendo días, por las cuales pasan 2.000 y 3.000 y vehículos también. Cuando, los que son de mayores, nos pues, acordamos de que se empezaba a pensar en que ibas a duplicar la calzada, pues a partir de 10-15.000, y a muchos, y cuántas calzadas se aguantaron? hasta los 30.000, porque entonces no había dinero. Eh, todas estas cosas mmm, reclama, a mi juicio de que los criterios yo, yo entiendo también que puede decir, mira es que hace falta tener una disponibilidad el ejército es una disponibilidad esto cuesta la educación es una disponibilidad con un retorno más lejano pero cuesta la justicia es una disponibilidad no podemos gastar la justicia hombre. Discutamos cuánto estamos, decir ¿no? yo quiero ahorrar, pero hasta quitar la justicia. Bueno, ¿vale? pues estos estudios tienen que ser claros de manera que el público el ciudadano pueda enjuiciar por lo menos alguna de las líneas y que cuando llamarse engaño, cuando dice realmente descubre cosas. Dicho esto, tocando los temas que ha tocado el presidente, vamos al siguiente. Eh, el panorama que has pintado de cara al ferrocarril se va a ver todavía más perturbado por la muy reciente publicación del libro blanco. es una cosa que hace las comunidades europeas en las cuales eh, se sí. deja caer así totalmente que a partir de 2050 pretenden que se haya pasado al ferrocarril o a las vías navegables, cosa que no es tan el 50% de lo que va por correr, con un, me parece, un objetivo del 20 o 80% para 2030. Bueno, eso es simplemente utópico. El, el caso eso es que no tiene ni idea. Efectivamente, eso requiere hacer las inversiones de tal magnitud en la red ferroviaria, cuando en la red ferroviaria de mercancías lo que hay que hacer es liberalizar a la competencia y mejorar mucho la gestión. No voy a extenderme más en este tema. El tema de la, del consumo de energía, yo considero averiguar, y perdón que hablar de mí, que según la metodología comúnmente aceptada por los estudios, lo que se emite, lo que emite cuando se produce la energía que consume el ferrocarril y notablemente el de la velocidad que consume a razón de casi 10 megavatios por unidad, por tren, no se contabiliza en el capítulo ferrocarril, igual que se contabiliza en el capítulo carretera lo que gastan los camiones, no, no, no, se contabiliza en producción de energía eléctrica, claro, y el ferrocarril no gasta ni contamina nada, nada de nada. De nada. Bueno, y eso no es que haya gente malvada que lo oculte, no, no, es que una antología hace una corina de ¿eh? se hace así. Bueno, pues si se hace así, sepamos qué significa se eso. Tomando el tiempo. Bueno, los gastos de, en conservación de carteles. No los gastos de conservación de carreteras es menos partir al caudal ecológico de los ríos. O sea, si el río lo secas, pues el hábitat se perturba. Si al entorno económico de las empresas se dedican a esto, le secas el dinero como se ha secado en los últimos dos años, pues y no dejan ni siquiera un caudal ecológico para que puedan sobrevivir. Pues este sector que ha costado muchísimo tiempo, montar, de punto de vista capital, empresas, y al cual se dedica gente a la cual ha costado mucho tiempo y esfuerzo formar, que son los distintos técnicos que los dirigen deligencias manejan, pues se Dicho esto, yo estoy convencido, y perdona que sea un poco cínico, que el hecho de que los accidentes de carretera aumenten, o al menos no bajan, o que las carreteras se averiguen y, en ese, sin simpático se mueran, pues al ciudadano no le importa relativamente poco. Eso a nosotros nos importa mucho. Porque somos Yo soy un poco negativo. Y... Y que voy a intentar de alguna manera contestar. En primer lugar, yo quería trasladarles un primer mensaje que es importante a nuestro juicio y es que las infraestructuras son necesarias para el cambio y el cambio también empieza con las infraestructuras y evidentemente también con las vías. Nos encontramos en un punto muy delicado y preocupante de cara a lo que será el futuro del desarrollo de las infraestructuras en España. Las crisis, La crisis se ha cebado con las infraestructuras especialmente, y el gobierno que podía haber tomado otras decisiones para tomar la crisis, pues no lo ha hecho. Y la consecuencia es que nos encontramos en un auténtico abandono de la inversión de infraestructuras. De hecho, si se hubiera mantenido la inversión y cumplido el PIB del Partido Popular en 2010, por poner un ejemplo, tendríamos 6.950 kilómetros de AVE, y en cambio en octubre de de 2011 tenemos 2.639 de otras prestaciones. Por poner otro ejemplo, desde abril de 2004 se han puesto en servicio 1.279 kilómetros menos de los 1.400 que estaban en obra. También tendríamos 7.800 kilómetros de autovías de revistas de peaje y no las tenemos. Pues bien, a unos primeros años en los que se aprovechó la tendencia alcista y que curiosamente se invirtió, no se aumentaron los métodos previstos. Y nos encontramos unos últimos tres años de los que la actuación del Ministerio de Fomento ha sido sencillamente lamentable. Y las consecuencias que arrastramos, no solo de los recortes presupuestarios de 2010, sino de la sistemática bajada de la licitación en los dos últimos años, el panorama es desolador. De en el 2009 la licitación cayó un 37%, en el 2010 un 60,4%. Y hasta el 31 de agosto de 2011, con respecto a los 12 meses anteriores, todavía un 9% más. Destacando ISA, que tanto debía invertir en carreteras, que descendió nada más de nada menos un 97,7%, prácticamente, anuló cualquier actividad de esta sociedad. El PEI, que prometía invertir 250.000 millones de euros, no solo no se ha ejecutado, sino que ni siquiera se ha revisado. La fecha era 2009 para empezar la revisión de 2010 para culminarla. Y así estamos. El 12 de mayo de 2010 el presidente del gobierno anunció un recorte de 6.045 millones de euros para el periodo 2010-2011. Recorte que venía a unirse ya a los 1.750 millones de euros que había anunciado el gobierno. Y que correspondía a la primera actualización del programa de estabilidad presupuestaria, como todos ustedes recordarán. Lo que supuso y conllevó reprogramar plazos en 199 contratos y recibir 32 contratos más, casi todos ellos correspondientes a carteras. Es obvio que una política de recortes en la inversión supone un frenazo en la actividad económica del país y pararlo, y pararlo en seco. Se ha omitido que el retorno fiscal a la inversión, que es del 59%, la recirculación del dinero invertido, y si a eso le añadimos la resolución de los contratos que estaban en marcha, como es el caso de España con la política que ha llevado a cabo el ministerio es prácticamente suicida. Aparte de que lo que produce es un mayor desequilibrio territorial y fundamentalmente cercenar las legítimas expectativas de los ciudadanos que esperaban la llegada de esas infraestructuras. Aunque no es cuestión de compararse con otros países, sino de darse cuenta que parar las inversiones previstas, incluso las contratadas, es la más clara demostración de una política irresponsable. Pues bien, el gobierno, para paliar esta falta de inversión, estimó que el plan extraordinario de infraestructuras sería el nuevo instrumento financiero que permitiría llevar a cabo una serie de obras de alta velocidad y también de carreteras. Se trata, una vez más, de un instrumento pernicioso que pretende financiar a 30 años la construcción de obra que debería financiarse de forma ordinaria a través de los presupuestos generales del Estado. No se trata de un mecanismo de financiación público-privada como se expresa, sino de un pago aplazado 30 años para la construcción y mantenimiento de la infraestructura, comprometiendo en un horizonte temporal extremadamente amplio las inversiones de las futuras generaciones. Y les voy a trasladar un dato del, del próximo ejercicio contable de 2012 del propio Ministerio de Fomento, que inicia el ejercicio con un déficit nada más ni nada menos de 5.104 millones de euros. Eso les da idea de la situación en la que se halla el Ministerio de Pues bien, este Ministerio, con los recortes que ha llevado a la obra pública, paraliza la máquina de crear empleo. Sus medidas, por tanto, ponen en peligro la continuidad de más del 65% de las empresas dedicadas a la obra pública. Así pues, en estos momentos hay que abordar las medidas de política económica que ayuden a estabilizar la economía, y a iniciar la recuperación y a sentar las bases de un nuevo ciclo. Por ello hay que abordar la reforma laboral, hay que bajar los impuestos, pues con una economía parada no se pueden aumentar los impuestos porque entonces se pone freno a las cuatro ruedas. Hay que disminuir el peso laboral del sector público, hay que reducir la financiación de las administraciones públicas, creer tanto la unidad de mercado como la internacionalización de nuestras empresas, optimizar la inversión estatal y sobre todo hay que crear la empresa y utilizar la inversión privada para la construcción y explotación de todo tipo de infraestructuras. Es el momento, pues, de cambio, de impulsar reformas y de hacer realidad los principios de austeridad, transparencia, regeneración, solidaridad y cohesión. Es concentrando los incrementos presupuestarios en los capítulos de inversión productiva cómo se sale de la crisis. El aumento de la inversión en infraestructuras productivas tiene un efecto multiplicador sobre la economía. El incremento permanente de un 1% del, del producto interior bruto produce un crecimiento continuado del Producto Interior Bruto del 2,8%, con un incremento de la confianza de los ciudadanos que equivale a un aumento del consumo de 2,6%. El incremento de la inversión en infraestructuras entre un 0,5% y un 1% en los próximos tres ejercicios tendría unos efectos sobre la economía de creación de empleos aproximadamente entre 90.000 y 200.000, y un aumento de la recaudación fiscal entre 2.300 y 5.800 millones de euros. Hay que tener muy presente que por cada millón de euros invertidos se generan 13,7 puestos de trabajo directos. Esto es lo que habría que haber hecho por un gobierno que tuviera un modelo y fuera consciente de la especial trascendencia de las infraestructuras para afrontar y salir de una crisis económica y estructural como la que atravesamos. Es evidente que los planes no e nos viven. Dicho esto, me referiré a las carreteras para la próxima legislatura en la que muchas cosas deberán cambiar. Y quería significar el que, evidentemente, el Partido Popular es muy consciente de la situación de nuestra red diaria, de la situación de nuestro transporte, de las incidencias de la movilidad humana, de la aportación de la carretera a la interoperabilidad, a la y, en definitiva, la trascendencia que tiene de disponer o no de una red diaria cohesionada, equilibrada, suplementaria y bien conservada. Por tanto, si el Partido Popular gana las próximas elecciones generales, la Asociación Española de la Carretera debe estar tranquila porque las inversiones tanto en mejora como en conservación se adecuarán a las necesidades de la red diaria en equilibrio proporcional con el resto de los modos de transporte. Si bien es cierto que deberíamos enmarcar cada problema en su sitio y con respecto a las autovías de primera generación, hemos de recordar que ya comenzaron con problemas al haberse adjudicado por bajas desproporcionadas y el remedio de los créditos participativos aprobados por el gobierno no se ha sustanciado teniendo graves problemas financieros. En cuanto a la construcción, la preocupación del Partido Popular es absoluta, puesto que por parte de la Dirección General de Carreteras, al descenso de la licitación hay que sumarle también que hay presupuestos sin ejecutarse, anualidades técnicamente de imposible cumplimiento, obras contratadas y en ejecución paradas, certificaciones aprobadas y sin aunar, varios meses sin estar aprobadas, liquidaciones sin hacer, revisiones por aprobar, proyectos paralizados, etc. Para el Partido Popular la conservación de la infraestructura que se hace, con el puesto presupuestario de varios ejercicios cuando no de varias legislaturas es un objetivo irrenunciable y que ha de ser una de las prioridades de toda la política de infraestructuras del transporte que se ofrece es evidente que es mucho más evidente el mantenimiento desde el mismo momento de su puesta en funcionamiento o desde la apertura al tráfico que cuando ya empieza el declive de la vida útil de los asfaltos que obligan a su reposición y no lo decimos por el en que nos encontramos sino porque cuando gobernó el Partido Popular, la rotación por la conservación se tradujo en sensibles aumentos de los presupuestos de conservación. De hecho, en nuestro programa electoral se hace mención expresa al incremento presupuestario en materia de conservación. Este incremento se empleará fundamentalmente en el refuerzo de firmes, mejora y clarificación de la señalización, tanto horizontal como vertical, y mejora y refuerzo de los sistemas de contención de vehículos, sustituyendo todos los perfiles de los puestos de sustentación tipo C, por otros que no causen daños a los motoristas en caso de accidente. En los últimos años ha habido una caída sistemática de las inversiones en conservación, que por mucho que trate de enmascarar los contratos de conservación integral, que como todo el mundo sabe, llevan una parte importante de gasto corriente, lo cierto y verdad, es que analizando los datos la caída de la inversión es preocupante. De hecho, el número total de contratos ha caído un 10% en el periodo entre 2000 y 2010, Llevamos tres años, 2009, 2010 y 2011, en los que las obras de conservación, incluidos los refuerzos de firme, son prácticamente inexistentes, lo cual pone en grave riesgo el estado de estos, porque podría provocar, si esto sigue así, a intervenciones de urgencia por su deterioro con un coste muy superior al que nos hubiera costado de haber realizado las conservaciones ordinarias. El Ministerio ha sacado a última hora un conjunto de contratos de conservación integral y que luego lo único que supone es dejar hipotecados los próximos tres años, pero no la inversión, sino el gasto de 20, como ya he explicado. Según todos los organismos internacionales especializados en conservación de carreteras, el importe anual que debe invertirse para tal fin debe estar comprendido entre un mínimo del 2% de valor patrimonial de la red y un 3%, que sería el objetivo óptimo. Teniendo en cuenta que el valor patrimonial de la red de carreteras del Estado la estimamos en unos 75.000 millones de euros, el mínimo a invertir en conservación de carreteras sería el equivalente a 1.500 millones de euros, siendo el importe óptimo sobre esta base 2.250 millones de euros. Actualmente estamos invirtiendo de orden de los 700 millones de euros y esto teniendo en cuenta que hay todavía obras vivas de años anteriores. Por tanto, y para concluir, el Partido Popular, de acuerdo con su programa, se propone incrementar paulativamente el importe dedicado a la conservación de carteras del Estado con dotaciones por encima del crecimiento del IPC hasta alcanzar el 2,5 del importe patrimonial de la regla lo que supone, en el horizonte de la próxima legislatura, duplicar lo que actualmente está asignado a, a esta partida presupuestaria. Por mi parte, nada más, muchas gracias. Bueno, pues tenemos una última intervención de Rafael Sipantes, que tiene dos partes. ¿no? Una parte de y otra parte de propuesta para el futuro. Bueno, que, que lo que nos interesa más es la propuesta. Bueno, lo que quiero hacer es agradecer a la asociación eh, la invitación que hace al Partido Socialista para participar en este debate interesante y, y oportuno. Y después, bueno, significar que probablemente, a diferencia de lo que ocurre con mi compañero de UPID, pues eh, no le sorprenda tanto verme, eh, en esta silla. Quiero eh, decirles que yo nací en un y que tampoco soy político de toda la vida, soy un profesional. Creo que es una cita, insisto, oportuna. Estamos a las puertas de una campaña electoral, ya están encima de la mesa todos los programas políticos, afortunadamente incluso el del Partido Popular que se presentó ayer mismo en el día de difuntos justo, justo sí, a, la, a unas horas de comenzar la campaña electoral. Yo, yo siempre agradecí que el Partido Popular anunciara que iba a dar a conocer su programa un poco antes de la campaña electoral y un poco después, un poco después ya no hubiera sido útil. Era mejor hacerlo un poco antes. En todo caso, eh, yo lo agradezco porque esto sirve para llevar a cabo un debate eh, con garantías creo que merece la pena eh, comenzar esta intervención eh, combatiendo para la expresión eh, algunos tópicos lo vengo haciendo eh, durante los últimos días eh, existe una tentación muy estémica muy generalizada en esta etapa de crisis y, y, y de ajuste a consecuencia de, de programas eh, inexorables de consolidación fiscal y es Utilizar el capítulo de infraestructuras como el primer capítulo a recortar. ¿De dónde hay que ajustar? Bueno, primero, de la inversión en obra pública y en infraestructuras. Cuidado, cuidado. Ajustar, racionalizar, eh, eh, llevar a cabo una inversión más eficiente, eh, más planificada, eh, sí. Ahora, frenazos en la inversión en infraestructura. No, eh, es un error. No lo ha hecho tanto el gobierno de España, no se ha dicho aquí, el gobierno de España ha estado ejecutando en los años de más alegría eh, económica en torno a 17.000, 18.000 millones de euros al año. Ahora eh, estamos, 2010, 13.000 y pico, que vamos a terminar este año eh, por el mismo entorno. Es un ajuste importante, pero no es un frenazo en seco. Frenazo en seco lo que se está produciendo en, en algunas administraciones territoriales. Hay comunidades autónomas que ya han dicho que no van a hacer obra pública nueva. Podría ser Castilla-La Mancha o ya sea, se Extremadura, con nuevos gobiernos del Partido Popular. El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid ha dicho que no va a haber ni una sola obra pública nueva en las calles de la capital de España durante el año 2011 y durante el año 2012. Eso es frenazo en seco. Esto es generar... Problemas graves de futuro esto es pan para hoy cuadrando un presupuesto difícil y hambre para el desarrollo de mañana eh, la inversión en infraestructuras eh, ayuda a la productividad de las empresas porque disminuye sus costes logísticos contribuye a la mejora de la competitividad de la economía, vertebra el territorio cohesiona la sociedad mejora la calidad de vida de la gente contribuye a la sostenibilidad ambiental, cuidado, cuidado con los frenos. Eh, otro tópico, se ha despilfarrado mucho en infraestructuras. Eh, ver, un eh, diario de cobertura nacional está dedicando un capítulo específico a los grandes de despilfarros en infraestructuras en este país. En este país hemos invertido mucho en infraestructuras. Hemos actualizado nuestro capital físico a un ritmo muy superior al de nuestros eh, vecinos más pudientes. ¿Para qué? Para conseguir que lo que en un tiempo al comienzo de la transición democrática por ejemplo fue un láser para nuestro desarrollo hoy se convierte en una locomotora eh, para eh, maximizar nuestras oportunidades de eh, crecimiento económico competitivo hemos hecho en general una buena inversión en infraestructuras con gobiernos de todos los colores y en el conjunto de las administraciones que se han tenido la pata así como en todos ellos y como en todos los sectores ha habido infraestructuras que se han planificado mal conforme estudios eh, económicos eh, que bueno, pues, eh, fallaron en su perspectiva. Eh, cuando eh, se llevaron a cabo eh, los planes para poner en marcha el aeropuerto de Castellón o el de Ciudad Real eh, o el de Huesca o el de Murcia, pues se tendría una actividad económica eh, que, eh, que no se ha eh, no, no eh, confirmado. En, en el tiempo eh, ¿se falló? sí ahora eh, estos fallos eh, descalifican con carácter general el esfuerzo histórico que ha hecho este país para actualizar sus infraestructuras para convertirnos en, en una sociedad líder hoy en cantidad y en calidad en muchos aspectos en materia de infraestructuras yo creo que haríamos muy mal como país todos como país si admitiéramos este eh, diagnóstico. Yo, desde luego, no lo admito con todos los borrones que haya que eh, hacer en, en eh, el diagnóstico y en el análisis sobre nuestros aciertos y nuestros eh, errores. Eh, hay más eh, tópicos que eh, nuestras empresas que son de la Z del Estado, que son empresas en general ineficientes... Eh, no, las pues empresas en materia de construcción y de gestión de sistemas de transporte son líderes en el mundo son las mejores son empresas eficientes no ¿Eh? pues son las empresas del ladrillo como comúnmente son las de la vida. Eh, Que ¿invertir en infraestructura eh, tiene que suponer necesariamente invertir en más infraestructura? no, ¿Eh? invertir en conservación y en optimización del uso de infraestructura es una buena inversión yo creo que es la mejor ¿eh? la más inteligente llegados a este estadio que invertir en infraestructura pública es invertir necesariamente con dinero público no, open mind eh, vamos a eh, utilizar eh, recursos del ámbito privado, pero claro eh, si por una parte se invita a incrementar eh, la inversión en infraestructura <risa> pública si sí, por una parte se, se, se invita a colaborar con ...el ámbito privado... ...y por otra parte se dice... ...¿qué hace el gobierno con el PEI? ¿Qué hace el gobierno... Eh, ...utilizando la imaginación... ...y cierto grado de experimentación arriesgada... ...para captar recursos privados... ...qué locura... ...claro... ...es mucho más fácil hacerlo lo del... ...concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid... ...no tengo dinero el año que viene... ...no hay obra pública... ...eso más fácil... ...ahí no te pierdas... ...no hay problemas de que alguien te diga... ...oye, ¿eso del es pago de disponibilidad... ...para el ferrocarril ¿qué es? ...oye... ...como si no hubiéramos cometido todos fallos... O hacemos un repaso sobre el origen y el desarrollo de las radiales de peaje en Madrid ¿quiere el Partido Popular que pongamos como ejemplo de colaboración público-privada el desarrollo de las radiales de peaje en Madrid? ¿es el modelo popular de colaboración público-privada? pues menudo desastre, porque están todas al borde del de, eh, caput ¿eh? y, y, y vamos a ver eh, cómo, cómo las sacamos ¿eh? y nuestro compromiso está ahí. También es un tópico que la carretera es un modo de transporte más ineficiente y más contaminante del resto. Yo estoy con el presidente de la asociación que esto no es así. Eh, transporte eh, terrestre por carretera es el más flexible, el más adaptable a la demanda, eh, el más capilar y por eso sigue siendo el más utilizado. Eficien eficiente o no eficiente, pues depende de eh, cómo vamos adaptando las infraestructuras depende también de la estructura y los procedimientos más o menos competitivos de sus operadores eh, eh, contaminación pues depende también de los esfuerzos que hagamos en los diseños de la red en las tecnologías para vehículos y combustibles yo creo que hay que seguir en, inventando en infraestructura eficiente y ¿sí? eh, acomodando eh, acomodando las inversiones eh, para unos modos y para otros en función de una planificación inteligente. Tres objetivos por lo tanto para el Partido Socialista en la política de infraestructuras para los próximos años eh, invertir en capital físico lo que es competitividad económica, es cohesión social, es calidad de vida poner en valor el esfuerzo realizado como país sacar pecho aquí y fuera de aquí eh, respecto a nuestro trabajo y la capacidad eh, de nuestras empresas en el sector y después mantener el esfuerzo reformista eh, para que lo invertido, que ha sido mucho, ¿no? tenga eh, un resultado óptimo en cuanto al cumplimiento de la función social para el que eh, fue, fue creado. Eh, a mí cada día se me inflama más, igual si vale la expresión, el alma keynesiana. Yo cada día tengo más dudas de que la política de austeridad y el del déficit, en general, los impuestos bajos, como se dice, nos vayan a sacar de la crisis. Eh, yo recuerdo en estos días la campaña del año 32 en Estados Unidos entre Hoover y Roosevelt. Hoover decía aquello del controlar el déficit, la austeridad, los impuestos bajos. Afortunadamente perdió y ganó Roosevelt eh, inaugurando la etapa del New Deal, de las grandes inversiones públicas, del de, estado del bienestar. Eh, yo creo que todavía es el presidente más popular eh, de, de la historia de, de Norteamérica. Yo creo que hay que invertir en eh, infraestructuras y en la, lo que hay que decirle a Europa eh, que nos permita eh, eh, contabilizar aparte eh, en las cuentas del control del déficit algunas inversiones productivas interesantes. Europa nos está diciendo a través del libro blanco y a través de otros muchos documentos que tenemos que hacer todavía mejores inversiones, mayores y mejores inversiones en mejorar nuestro capital físico. Bien, déjenos ustedes que lo, que lo hagamos. Eh, en vez de en 30 años que lo vamos en, en 8 años eh, Permítanos ustedes reactivar la economía y el consumo eh, con, con, con esta política pero eh, permítannos ustedes contabilizar aparte eh, este esfuerzo porque si tenemos que llegar al 3% del déficit en el 2013 es imposible eh, que lo hagamos eh, eh, esta es una propuesta que nosotros llevamos como estrategia política conjunta para eh, la próxima legislatura pongámonos de acuerdo en eso, porque claro, es muy fácil hacer lo que hace el Partido Popular hoy eh, No estoy hablando de Miguel, eh, podría hablar de cualquier otro Pero eh, es que el Partido Socialista ha recortado mucho. Y es que hay que invertir mucho más en infraestructuras. Hoy le he escuchado al señor Campoy decir un 1% más, eh, un punto más de inversión en, eh, en infraestructuras. O incrementar, incluso eh, duplicar. De inversión en conservación. Claro, yo, yo voy corriendo, corriendo al programa del Partido Popular, que si lo aquí. Claro, aquí no pone nada de eso. Aquí no pone nada de invertir un punto más de PIB en infraestructuras. Ni pone nada de duplicar el año que viene o en la legislatura que viene el gasto en conservación. Claro, porque no vale decir en cada escenario lo que, lo, lo que la gente quiere escuchar. El señor Montoro, eh, ante los economistas del país, eh, austeridad, a control, es decir, el señor Ayala o el señor Campo, por la tarde, más gasto y más inversión, Ahí vamos a ponernos de acuerdo nosotros lo que estamos planteando es un compromiso pongámoslo sobre el papel, hagámoslo público de inversión en relación al PIB mínima para infraestructuras, lo que tenemos es un 1,2, no bajamos el 1,2 en todas las administraciones ¿No? eh, eh, pues vamos, a, va, vamos a hacerlo eh, vamos a eh, a, a reformar el PEI sí, vamos a, a revisar el PEI bien, pues hagámoslo entre todos ¿con qué tipo de inversiones? las que consideremos más eficientes eh, por ejemplo en materia de carretera el, el PEI eh, ya tenía que estar revisado y está donde se ha revisado claro, en la conferencia en, en el Consejo Sectorial de Fomento de octubre de 2010, se puso un documento encima de la mesa y se les pidió a las comunidades autónomas, hagan ustedes alegaciones. Las comunidades autónomas del Partido Popular no han hecho una sola alegación, ¿cómo que no se ha revisado el plan estratégico, el plan eh, de infraestructuras y transportes del Estado eh, en este tiempo? Sí, claro. Ni una sola alegación, ni una sola aportación del Partido Popular, no se me diga eso. Vamos a actuar con seriedad. Vamos a, a fijar un objetivo de inversión en infraestructuras cuantificado en relación al eh, Producto Interior Bruto. Vamos a pedirle a Europa que nos permita contabilizar aparte. En, en los objetivos de consolidación fiscal eh, las inversiones productivas por ejemplo que tienen que ver con los grandes corredores intermodales vamos a eh, revisar el PEI eh, en función de estrategias eficientes, vamos a priorizar la conservación, vamos a llevar a cabo eh, vamos a llevar a cabo un, un esfuerzo legislativo en materia de financiación se nos ha preguntado aquí, lo viñeta, sí o no nosotros decimos que sí porque nosotros no estamos en la falacia de decir vamos a hacer más Vamos a gastar más con menos ingresos. No, es que eso, eso no funciona. Si tenemos que gastar más en conservación, porque hace falta más conservación, pues necesitamos ingresos. Y el viñetes es inevitable, vamos a ser razonables, aunque esto tiene algún tipo de coste electoral, esto del coste electoral cero, claro, esto no es serio. ¿Eh? ¿Eh? Y después, oye, pues por colaboración público-privada, en una ley, límites, condiciones, y, y, y vamos a tirar hacia adelante con un poquito de seriedad. Que no, no me da tiempo. Ya a nada más, yo solo, eh, yo solo planteo eso. Eh, inversión en capital físico, sí. Eh, vamos a ser serios. Si queremos gastar, hace falta ingresos y pongámonos de acuerdo en lo básico. Pero no triplicándonos de jornada, en la la pero nada lado. De más. Miguel, Rafael y Sandro, es disculpas anticipadas porque el cuestionario que os envié yo creo que tenía mucho de agresivo pero pensar que como decía antes soy el único de derecho en un mundo de ingenieros y he como abogado de parte y por lo tanto, tomarlo como también, de esta manera que tenemos le dicho los latinos, como un exceso ex abundancia decir, porque era necesario establecer una cierta provocación, para así decirlo de alguna manera, para evitar que esto se nos convirtiera en como decía Forges aquello de que diálogos en conjunto de dos o más monólogos obcecados, pues evitar que ocurriera, y yo creo que y la viveza del debate justifica. Yo como conclusión, decir que lo que acostumbramos hoy a veces en los medios no es lo que luego ocurre en, en los espacios de debate con más calma. ¿no? Y que la coherencia de las exposiciones de los, de los tres me parece que quiere decir que hay esperanza y que tenemos algo.